Hoy veremos Windows 7, 8, 8.1 y 10 desde USB. Muy bien amigos, hoy veremos cómo arrancar cualquier Windows, ya sea 7, 8, 8.1 o 10 desde una USB. Muy bien, veamos cómo se hace. Bien, el primer paso es tener la imagen que queremos instalar en la USB. Si no tenemos esta imagen en nuestra PC, Vamos a ir a equipo y aquí está la imagen eh, en un CD. La vamos a copiar del CD al computador o de un DVD. Muy bien amigos, vamos a hacer esto lo más claro posible. El primer paso que debemos dar para instalar nuestro sistema operativo en la USB es tener el sistema operativo. Yo tengo este aquí, Windows 8.1. Bien, si no lo tenemos... El segundo paso sería introducir un CD o un DVD de nuestro sistema operativo en la unidad de DVD, como vemos aquí. Pero antes debemos tener instalado el programa Ultra ISO, con el cual vamos a hacer todo este tutorial. Muy bien, ya teniendo la unidad, suponiendo que no tenemos la, la, la imagen ISO en nuestra PC, teniendo la unidad ya dentro del DVD de la unidad de DVD perdón vamos a hacer lo siguiente damos clic derecho y donde dice Ultra ISO vamos a dar en Create CD DVD Imagen damos un clic esto lo que va a hacer es copiarnos exactamente la imagen que tenemos en el DVD al computador aquí buscamos donde lo vamos a A dejar. Aquí le ponemos un nombre. Colocamos windows. Windows 1. Y damos guardar. Este proceso puede durar alrededor de 10 a 20 minutos. Como ven, aquí ya el programa está copiando. Este DVD a una ISO en el computador que está aquí. Muy bien, ya he demostrado cómo pasar nuestra imagen ISO desde un DVD al computador, vamos a la siguiente parte del tutorial. Muy bien, ya teniendo nuestra imagen ISO en nuestra PC, lo siguiente o el segundo paso es introducir una USB en el puerto del computador. Muy bien, ya que tenemos nuestra USB, eh, debemos formatearla. Esta para eso solo tendríamos que dar clic derecho y en formatear. Vamos a escoger la partición FAT32. Aquí hay varias para escoger, pero vamos a dejarlo en FAT32. Le colocamos una etiqueta de volumen, hacemos marcamos el donde dice formato rápido y damos en iniciar. Ya habiendo hecho esto, vamos al siguiente paso. Muy bien, el tercer paso es abrir nuestro programa Ultra ISO con permisos de administrador. Eso quiere decir que vamos a dar clic derecho en el icono y vamos a ejecutar como administrador. Esperamos a que el programa abra y nos vamos a la pestaña Archivo. Abrir y buscamos nuestra imagen ISO y le damos en Abrir. Muy bien, ya la tenemos dentro del programa. Lo siguiente que vamos a hacer es muy sencillo: vamos a donde dice Autoarranque. Y le vamos a dar donde dice grabar imagen de disco. Muy bien. Se nos abre esta pestaña. Aquí mmm, verificamos que sea nuestra USB la que vamos a usar. Y lo más importante de todo es que aquí en esta pestaña donde dice modo de grabación, ¿sí? hay varios USB. Pero debe estar en USB HDD sin ningún signo, ni más, ni zip, ni más, B2, ninguno de estos. Es el primero. USB raya HDD, ese. No escojan ningún otro. Y ya lo único que tenemos que dar es en grabar. Entonces damos clic aquí, en grabar. Le decimos que sí. Y ya solo tendríamos que esperar que el programa trabaje. Ok, una vez finalizado correctamente el trabajo, ya podemos cerrar la aplicación. Es probable eh, que el computador no te reconozca la USB. Entonces se hace necesario que la quites y, vuelves, que la, quites y la vuelvas a conectar para que el computador reconozca la USB. Si sí, ese es tu caso, ya habiendo hecho esto, ya tu computador reconocerá la USB y verás el sistema operativo que hayas instalado dentro de la misma. Y ya con eso estaría lista nuestra USB para eh, formatear nuestro PC con ese sistema operativo con el que hemos eh, trabajado la memoria USB. Ya solo nos quedaría eh, entrar a la BIOS y reiniciar el PC desde USB. Muy bien, eso era todo. Muy bien, si te ha gustado este video dale me gusta, compártelo con todos tus amigos y suscríbete. Hasta una próxima ocasión.